Welcome to the jungle, es mejor que estés hype Tú bien sabes que conmigo no funciona tu high. Los que me conocen saben que mi vida no es light Presumen de underground, rapero Charlie Brown Saben que soy funky, soy barbarian como Sean Pee Ya matas el junkie, soy veneno para el rookie La voz de los olvidados, zombie, fela cutie Soy el líder de la tribu como lo era cutie Regreso el boom back, fuck up, soy un wildcat Regresa el boom back, fuck up, soy un wildcat Bombap fat cap soy un wild cap. The style, fresh. el bad, fat cap soy un cat. Regreso el Bombay fat cap soy un cat. Regreso el Bombay fat cap soy un rat cap. <risa> Yeah. Soy como Kyrie con Nike escapando de la Matrix. Soy como Kyrie con Nike escapando de la Matrix. Soy como Kyrie con Nike escapando de la Matrix. you're, you're just a bunch of amateurs. Soy, <parachute> Soy como Kyrie con Nike escapando de la Matrix. Soy como Kyrie con Nike escapando de la Matrix. Soy como Kyrie con Nike escapando de la Matrix. there